Perro, me importa un pico lo que dure, yo quiero dar mi prueba, güey, esa es la weá, yo quiero dar mi puta prueba, güey. Llevo un mes, weón, partiendo el culo, estudiando, y hoy día quiero terminar esta weá de salir a carretera y hacerme pico, pero no puedo. Yo no voy a poder hacerlo si estas mierdas no me dejan dar mi última solemne, weón. Fuda, weón, la dura y estoy, onda cagado mío, anda, dicho pico de mío. no me metí en un paro y todo, güey, así que me acabo de matricular en la luz amigo. Yo.